Segundo de Crónicas capítulo 33 Manasés tenía 12 años cuando llegó a ser rey y reinó por Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir las repugnantes prácticas religiosas de las naciones que el Señor había expulsado ante los israelitas. Reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, e hizo altares para los baales, y levantó postes de acera. Adoró al sol, a la luna y a las estrellas, y les rindió culto. Construyó altares en el templo del Señor sobre el cual había dicho, «Seré honrado en Jerusalén para siempre». Construyó estos altares para adorar al sol, la luna y las estrellas en los dos patios del templo del Señor. Sacrificó a sus hijos quemándolos hasta la muerte en el valle de ben y non Practicaba la hechicería, la adivinación y la brujería, y visitaba a médiums y espiritistas. Hizo mucho mal a los ojos del Señor haciéndolo enojar. Tomó un ídolo pagano que había fabricado y lo colocó en el templo de Dios, sobre el cual había dicho a David y a su hijo Salomón, «Seré honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, que he elegido entre todas las tribus de Israel». Si los israelitas tienen cuidado de seguir todo lo que he ordenado hacer, todas las leyes, mandamientos y reglamentos dados por medio de Moisés. Entonces no los haré abandonar la tierra que les concedí a sus antepasados. Pero Manasés sedujo a Judá y al pueblo de Jerusalén, llevándolos a cometer pecados aún peores que los de las naciones que el Señor había destruido antes de los israelitas. El Señor advirtió a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Entonces el Señor envió a los ejércitos de Asiria con sus comandantes para que los atacaran. Los asirios capturaron a Manasés y le pusieron un garfío en la nariz. Le pusieron grilletes de bronce y se lo llevaron a Babilonia. En su miseria pidió ayuda al Señor Dios arrepentido de su arrogancia ante el Dios de sus antepasados. Oró y oró, y el Señor escuchó sus súplicas, por lo que el Señor hizo regresar a Manasés a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés se convenció de que el Señor es Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David desde el oeste de Guión, en el valle, hasta la puerta del pescado, y alrededor de la colina de Ofel, y la hizo mucho más alta. También asignó comandantes del ejército a todas las ciudades fortificadas de Judá. Se deshizo de los dioses extranjeros y del ídolo del templo del Señor, junto con todos los altares que había construido en la colina del templo y en Jerusalén arrojándolos todos fuera de la ciudad. Luego restauró el altar del Señor y sacrificó en él ofrendas de amistad y de agradecimiento, e instruyó a Judá para que adorara al Señor, el Dios de Israel. Pero el pueblo seguía sacrificando en los lugares altos, pero solo al Señor, su Dios. El resto de lo que hizo Manasés junto con su oración a su Dios y lo que le dijeron los videntes que hablaban en nombre del Señor están registrados en el libro de los reyes de Israel. Su oración y la forma en que Dios le respondió así como todos sus pecados e infidelidades, y donde construyó lugares altos y levantó postes de acera e ídolos antes de admitir que estaba equivocado. Están registrados en los registros de los videntes. Manasés murió y fue enterrado en su palacio. Su hijo Amón asumió como rey. Amón tenía 22 años cuando se convirtió en rey. Y reinó en Jerusalén durante dos años. Hizo el mal a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre Manasés. Amón adoraba y sacrificaba a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Sin embargo, no admitió su orgullo ante el Señor como lo había hecho su padre Manasés. De hecho, Amón empeoró aún más su culpa. Entonces, los funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. Pero la gente de la nación mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, e hicieron rey a su hijo Josías.